...estaremos pensando cuánto se necesita para eh, cubrir todas las necesidades que tiene un jubilado o una jubilada. Pero eso lo vamos a hacer en otro momento, porque ahora, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a la comunicación telefónica a las 7 y 54 de la mañana, porque ya está con nosotros Alfredo Freddy Toscano, Secretario de Obras Públicas de San Miguel de Tucumán. Siempre agradecemos, porque sí. nos envía... Ahí el, el mensajito con toda la información, las distintas obras que se van llevando adelante. Pero en esta ocasión nos toca hablar sobre este tema porque se robaron los cables de alumbrado público de 36 columnas de la zona sur. Así que queremos más detalles para ello. Entonces le damos la bienvenida a Freddy Toscano, secretario de Obras Públicas de San Miguel de Tucumán. Freddy, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás, Carlos? Naomi. bueno, un saludo a los chicos en el piso y en la audiencia. Muchas gracias, sí. como siempre, por la, gentil, la gentileza de poder charlar, dialogar unos minutitos en en el medio de lo que es esta noticia, muy triste. Mira, la verdad que es algo que nos pasa a diario, pero bueno, esta vez nos llama mucho la atención porque son eh, casi 1.500 metros de cable preensamblado a veces nos roban una cuadra, dos cuadras, casi como que ahora que hablo con vos, como que lo hemos materializado. Mm. Eh, cuando el vecino, y esto aprovecho para decirle, ve dos cuadras, tres cuadras apagadas, no es pues, que se quemado las luminarias de tres cuadras completas. Eh, eso es seguro que hubo robo, porque generalmente las luminarias, o sea, a veces se apagan de una, o empiezan a titilar, eh, cuando ya hay un problema de... Fin eh, de vida útil, uh -huh. pero en este caso, cuando vos vas por cualquier lugar de la ciudad y ves dos, tres, cuatro cuadras apagadas, es eh, imposible que se quemen 20 luminarias juntas. Claro. Entonces, ahí ya lo que ha pasado, eh, inmediatamente nos damos cuenta que eh, hubo un robo de cable, robo de contactores, fotocélulas una serie de elementos que hacen que se apaguen cuadras completas. Claro. Bueno, en muchos barrios, inclusive por falta de repuesto, en esta época que, bueno, es difícil por el dólar y son cosas importadas, también estamos haciendo que en, algún lugar, en algunos lugares dejamos prendido, eh, lo conectamos con forma directa para que el vecino entienda el no tener los elementos y, y queda prendido porque si no sería imposible ir todas las noches por todos los baques volviendo a conectar. En este caso, te repito, dos robaron a Melco Vespucio este, desde Alem, 500 metros hacia el oeste, y por Alén y a el hacia el centro, así 600, 700 metros. Y además de una avenida, las dos son avenidas, tanto que el Vespuccio como la, la avenida Alén, que eh, entonces son cables más gruesos, tiradas más largas. Y, y es carísimo, la verdad. Y, y nunca hay denuncia, nunca nadie me ve nada. Ahí tenemos una comisaría, la, la comisaría. 13 a 100 metros. El, el robo empezó en, en Vespucio y Alén, y la comisaría está en una cuadra más allá, Magallanes y Alén. Y son muchos tramos, ¿eh? hay un trabajo ahí, digamos, no me cosa que uno puede hacer en dos minutos y esconder en el bolsillo. Claro, Alfredo, estamos, sí, estamos eh, hablando de una banda, ¿no? Porque digo, robar tantos metros de cable, que nadie vea nada, claro. que nadie te, les cuente por dónde puede llegar a estar la cosa, y ustedes estén reponiendo constantemente desde el municipio los, los cables robados. Digo, nadie denuncia nada, nadie ve nada. Eh, me llama poderosamente la atención, nadie anda robando cables y cortando los cables y tan, tan tranquilamente, ¿no? Y a eso ya van, vale, eh, o a sea, eso te cuento que en el medio de uno de los tramos, pero a Mercado escucho, porque eso a la altura también del barrio Juan Beterán, un sector. Este está la plaza Juan Betterán que hará me recuerdo ese año pasado, octubre, noviembre, también nos habían robado todo y ahí nos habían robado hasta los artefactos de discriminación, ah, claro. porque son más bajos en las plazas que en las avenidas, en la avenida es mucho más difícil, y, y lo hemos cambiado, y nos han robado la mitad, no solo de los artefactos, sino de hableado, o sea, es muy difícil así, porque uno obviamente siempre va dando pasos para atrás, no podía avanzar, digamos, Además, si no es. No Imaginemos que no es solo el hecho de, de reponer, sino también nuevamente explicar a los vecinos la situación. No es para nada simple. Mira, yo aprovecho es tu medio de verdad porque, bueno, obviamente a nosotros los teléfonos explotan y nos dicen, no exploten, ni se quedó los todo el barrio. Y nosotros, cada vez que nos dicen eso, dijimos: sonamos, ¿no? digamos, para decirlo de alguna forma porque es cable. Claro. Eh, repito, para que el vecino sepa, cuando se quema una luminaria o, o dos luminarias en todo un barrio, bueno, eso ya realmente suele ser por por la vida útil, o se gastó algún contactor y uno puede responder. Ahora cuando se queman dos, no, o sea, se apagan dos tres cuadras, ya eso ya no es luminaria, no tiene que ver con la luminaria, eso no tiene que ver con las, la alimentación que tiene esa columna, que seguramente la han robado, porque es lo que pasa. Porque, bueno, es un, un elemento carísimo un, un artefacto de iluminación para que tengas idea vial la avenida están arriba de 200 mil pesos uno solo eh, uno Increíble. más chico de debe de, de estar en 130, 140 el cable, la fotocélula, el contactor es bueno. un el elemento que lleva para que tenga luz y te repito, la impotencia es todo el tiempo estar dando pasos para atrás, todo el tiempo está dando pasos para atrás, porque vamos corriendo tras el robo. Claro. Y un robo que nos llama poderosamente la atención, que a partir de, de, por ejemplo, en la zona del microcentro y centro y todas las esquinas de las 243 cámaras que tenemos, dejó de suceder. Está como vigilada la zona, uh -huh. y recuerda que empezamos hace el año pasado a subir video de cómo robaban, uh -huh. Entonces ya como que el delincuente sabe dónde lo están filmando y no lo hace. Claro, en estos Entonces, casos es eh, como un hueco que queda ahí que todavía no se llegó con las cámaras y el privado tampoco se puede eh, acceder para para ver si se los engancha en alguna imagen. Eh, mira este en la misma esquina de André Bespúcio y Alena y le llaman las canchas de la Alena y tres cuatro canchas me parece de fútbol. Este hay unos calpones, excepto unos departamentos que recién empiezan a en la, en la Baizé y Alén, y después está un supermercado y la estación de servicio para el resto de las cuadras. Este, bueno, hay, hay poca gente, Ay. después está la plaza esta que te decía. Y, pero lo mismo, estamos en la cuadra de la comisaría, la avenida Alén es una zona muy transitada, eh, la policía sabe esto, a mí me da la impresión que esto no... no no es un robo ni siquiera de, de alguien que que ¿viste? Pues nos pasa, por ejemplo, con las casillas de gas que roban todo lo que tiene la casilla, que son las llaves de bronce. Sí. Puede decir que, no sé, no sé si dice el robo menor o cómo expresarlo. Uh -huh. Pero esto no, esto, vender todo esto, a mí me da la impresión que esto es fácil para la policía seguramente de averiguar. Es como el mercado de las cubiertas, viste no son cosas que puedan esconder fácilmente. Y quizá investigando eh, rápidamente llegarían a, a lugares donde se, la, se, los ven, uh -huh. se los vende y donde se lo acopia. Eh, yo tengo entendido que... Y esto es algo que está pasando en el país, porque bueno, hablo con empresas de mantenimiento de alumbrado de, otro, de otras provincias, y inclusive es tan mano de obra especializada que después terminan vendiéndola en las comunas del interior, porque pues, imagínate qué persona necesita quinientos, setecientos metros de cable lado para el empleado público. No hay ninguna casa que necesite eso. Uh -huh. Entonces, el mercado, lamentablemente, está a veces, muchas veces, en, en las comunas chicas de los barrios, en algunos desarrollos de barrios que van y los venden. Y ahí, bueno, yo siempre preguntaba, ¿qué hacen, digamos? Y bueno, van haciendo esas cosas y o lo van fundiendo y lo venden como cobre. Claro. Y bueno, claro. es lamentable y es lamentable que no. Eh, yo entiendo que en seguridad hay muchísimos problemas y hay cosas que van con la vida pero es lamentable que nosotros no tengamos la posibilidad de averiguar y saber eh, dónde están esas cosas, dónde se está copiando y quién es el que compra, que no hay más de dos o tres actividades que puedan necesitar hay alguien que quiera volverla a poner el atrás a vial, eh, en el interior será mucho que este, bueno, de que iluminan generalmente está todo oscuro, excepto una calle principal, dos cuadritos, tres cuadritas. Entonces, a veces lo, lo están haciendo. Uno sabe por lo que escucha y por lo que conversa y porque es mano de obra especializada, trabajar con la corriente, ya sea de noche que está la luz prendida o de día tiene tiene alimentación, no prende por el contacto o por los efectos celulares. Yo, vos, te juro que ya hubiéramos muerto. Cualquier ciudadano claro, no, no, no, cualquiera no cualquiera, cualquiera. Sí, haya... No es para cualquiera, no es para cualquiera, Secret... exactamente. Entonces, Secretario... No especializada, estamos hablando de técnico, seguramente. Mínimo sí. sí. electricista. Secretario, ¿y se piensa por a pedirle ayuda a la población con algún número telefónico, con alguna manera que aquel que haya visto algo se contacte con ustedes? Mira, después de esto que es grave, porque además, eh, ahí sí ya viene la segunda etapa de uh -huh. por qué la policía debería investigar estos robos porque después quedan, a veces nos pasa esto pasó ya pero hace 10 días atrás y, y quedan sin iluminación si no conseguimos los elementos para reponerlo y esto le digo a los vecinos, esto no tiene que ver ni con la política, ni con los gobiernos cualquier empresa que necesita cosas importadas sabe que hoy está difícil o no se venden porque no tienen precio o porque no logran ingresar del exterior, entonces estamos ante esa imposibilidad y, y lo que yo te decía que tenía que ver con la seguridad deja oscura 10 cuadras a oscuras, con lo que significa en San Miguel de Tucumán, eh, andar de noche en la oscuridad, eh, para el vecino, para la mamá que saca a su niño a temprano para ir a la escuela o que lo recibe a la tarde, bueno, para todo, inseguro, de día, del centro, para hacer cosas, imagínate la vida al, al 1900, al 1800, al 2000. Entonces tiene toda esta consecuencia la iluminación hoy. Que es un elemento que ayuda mucho que, a que la gente mire, vea, alerte, si pasa algo. Y en la oscuridad también ampara este tipo de valiente y de ladrones que están robando allá al vecino, digamos. Es muy grave, no solo desde lo económico, no solo desde bueno el esfuerzo que tiene que hacer el municipio, este, sino también desde lo que le genera al vecino. Claro. Y por eso la indignación de decir, este bueno, hemos quedado sin luz. Así que ahora estamos preparando. ...para salir con una especie de publicidad... ...no, una especie de publicidad en los medios que podemos poner... ...en la televisión, en la radio, alertando al vecino... ...que, que saque fotos, que grabe videos... ...nosotros tenemos un video ejemplar ahí... ...el acceso al aeropuerto por la avenida... ...que estábamos cambiando las columnas... ...estábamos aumentando columnas para que haya mayor iluminación... ...y bueno, la, la, la plantó, como se dice, o sea, la, la soterró en la empresa... Y a la noche la estaban sacando, y un, vid, y un vecino de un balcón nos filmó y nos mandó. Bien. Creo que en su momento lo pasamos por todos los canales. Bueno, esas cosas ayudan muchas veces, muchas veces. Uh -huh. este, ahí es cierto, recién de la vez pusimos adelante el comercio, que te contaba, está pues, el precio del servicio, el supermercado y una torre de edificios. Este, el vecino tiene que ayudarnos, llamar a la policía, llamar al lucrado público. Que nosotros inmediatamente acudimos, acudimos con la PC. Hemos bueno, detectado en muchas cosas, pero bueno, la ciudad es muy grande. Uh -huh. y creo que la policía tiene que, que actuar. Ya hemos hablado de reuniones con ellos también, muchísimas, eh, en el, muchos sectores del parque, pero también nos dejaron de robar por. Hemos puesto cámara y bueno, ya saben sí. que se lo detectan, mandamos a la policía. Pero, secretario, estábamos muy complicados con el tiempo de, de, de la pausa, pero queríamos hacer una, una consulta más. Porque estos sí. últimos días se habló mucho, en realidad la semana pasada, con respecto al funcionamiento de los semáforos y sabemos que se hicieron cargo desde la eh, Secretaría de Obras Públicas justamente para uh -huh. que vuelva el normal funcionamiento. ¿Qué nos puede contar al respecto? Primera, teníamos eh, de los 380, 300... creo, si no me equivoco para ser exacto, 83, casi claro, 83 estaban, o intermitentes o apagados, hace ya semanas, 20, 25 días que venimos trabajando, se podría decir que 90%, 95% se recuperaron todos, quedan algunos emblemáticos, Estamos esperando el controlador que también se lo roban. Cada controlador sale de, de pesos, además de ser difícil de conseguirlo hoy, porque no hay esos respuesta de en Tucumán, de en Buenos Aires. Se puede decir que están en el 95% funcionando. Estamos trabajando para mejorar el sincronismo de lo mismo. Hay muchos ejes centrales como Mateluna, Sarmento Belgrano, Salta Jujuy que, o Santiago que ya, ya han recuperado el sincronismo, con lo cual eso también le da agilidad al tránsito y lo más importante bueno estos son complejos baforizados de la década del 70 de la década del 80 el buto y de ahí en más otros pero eh, lo más importante es que la empresa la hemos contratado para hacerle el mantenimiento nosotros lo que hemos pasado con la licitación de lo que prevía la empresa anterior y como terminó su contrato no se fue y hemos contratado una que no solo lo puso en funcionamiento sino que se queda permanente en contacto porque imagínate hay el del 70 del 80 del 90 y constantemente tienen Alguno es perfecto porque en realidad ya debemos emitir de a poco un proceso de renovación pero bueno, estamos trabajando en el mantenimiento preventivo, o sea que apenas le pasa algo a, a algún complejo, que ya también te acudimos, lo resolvemos eh, por suerte está resuelto y además está el proceso de la licitación nueva y presentar presentaron la oferente, los sobre, cálculo que brindaría más vamos a tener una empresa por los próximo año años lo que va a ser el mantenimiento así que ese por suerte también es un problema que ya hemos podido resolver en la ciudad Bien, bien, ahí no queríamos dejar pasar la oportunidad, porque ya que, que estamos en, en contacto, queríamos uh -huh. tener su palabra al respecto. Freddy, sí, la verdad, tuvimos que... unas tres, cuatro semanitas como, como crítica que sí. todos los vecinos nos mandaban en los uh -huh. medios. No, bueno, y, no, y a nosotros, no, imagínense. Persigo, imagínense. Persigo la baja de la demanda que, sí. que se ha ido resolviendo, no solo por lo que sé que se hace, sí. sino porque me da la impresión que ya se siente que ahora estamos funcionando a la mayoría. Sí. imagínense a nosotros, secretario, los, los, los automovilistas, como nos volvieron locos a nosotros con, con los mensajes. Nos avisaban. Todos nos avisaban. Todo. Podríamos haber armado el centro, mira, sí. lo que no funcionaba. Sí, tremendo. Le agradecemos la comunicación no, y la como siempre con La necesidad que tiene ¿sí? en el ordenamiento, y vos te das cuenta de esa cosa imperceptible, claro. la necesidad que tiene en el ordenamiento del tránsito y en la seguridad, tanto sí. del peatón que cruza la calle, como el mismo persona, del automovilista que va manejando. Claro. Ordena, es eh, un ordenador del tránsito, claramente, y genera seguridad vial. Freddy, para nosotros eh, fue un placer poder charlar estos minutitos haciendo el repaso. De lo, que, de lo que viene sucediendo Sabemos que hay un montón de obras más Que no va a faltar oportunidad para establecer diálogo nuevamente Así es, muchas, muchas gracias Carlos Un saludo a la audiencia Y bueno, para todos los tucumanos, buen fin de semana Muchas gracias Ahí estábamos entonces Con el Secretario de Obras sí. Públicas De San Miguel de Tucumán, Alfredo Toscano que eh, haciendo el repaso en principio de lo que pasaba con el bah, ahora robo de cables. el robo de cables mm. y después lo que sucedió con los semáforos y la normalización del servicio.